Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente Yo soy Nicole, para los que no me conocen Y hoy quiero hacerles un video un poquito diferente No sé si muchos saben, pero el 1 de septiembre, posiblemente mañana, dependiendo cuando subo el video Es mi cumpleaños y cumplo 23 Y bueno, he decidido contarles 23 cosas que he ido aprendiendo estos últimos 23 años Así que si quieres aprender un poquito más de mí y de la vida, sigue viendo el video Número uno, lo que sí o sí tienen que hacer es cuidarse la piel. Para esto me refiero a usar cremas, a tomar agua, a tomar vitaminas, etc. Créanme que su cuerpo cambiará de forma drástica. Mezclar ketchup, ají y mostaza es lo mejor que te va a pasar en la vida. Con el tiempo te vas a dar cuenta que los verdaderos amigos son aquellos que están ahí para ti aunque no hables con ellos todos los días. Ten por seguro que no les vas a caer bien a todos. Y eso está bien. Si tampoco puedes seguir una dieta al pie de la letra, bien también. Elige dormir ante todo. El tiempo es dinero. A lo que me refiero con esto es que si tienes muchas cosas que hacer es mejor que lo hagas lo más pronto posible porque así vas a tener más tiempo para hacer cosas extras. Te recomiendo tener un propósito o meta a corto plazo Porque eso te ayudará a inspirarte en lo que tengas que hacer A partir de hoy hasta esa fecha Puede ser un viaje, un evento, una salida con amigas Lo que quieras Algo que nos pasa a todos es que siempre cuando nos sentimos mal por X razón Googleamos los síntomas y creemos todo lo que está en internet Pero por favor, no lo hagan Porque eso es peor y parece el fin del mundo Si escuchas la misma canción una y otra vez La vas a terminar odiando Y me pasa todo el tiempo Los conejos... Son los más fieles. Dicen que las cosas buenas tardan en llegar. Yo sigo esperando. El mejor accesorio que puede tener una persona es la sonrisa. Si eres fanática del selfie, siempre pide a la persona con brazos más largos que la tome. En muchos de esos casos soy yo. Un error muy común que seguro también te ha pasado es que pones la alarma en PM en vez de AM. Así que yo te recomiendo revisar dos veces tu alarma para ver si funciona. Si usas WhatsApp, Silencia todos los grupos. Uno siempre escucha, lee que las personas avanzan cada quien a su ritmo y creo que lo mejor que te puedo recomendar es que no te compares si alguien tiene algo que tú quieres, por ejemplo, o un carro, o una casa, o lo que sea, y esperar y trabajar en ti mismo para lograr lo que quieres. Si estudias diseño gráfico, comunicaciones, arquitectura, o cualquier otra carrera que requiera usar Adobe, guarda tu trabajo cada tres segundos. Créeme que el dinero no debe frustrarte en conseguir las metas y las cosas que quieres. También hay otras mil formas de hacerlo, posiblemente un poco más difíciles, pero hay que chambear en lo que uno quiere, ¿no? Las personas en redes sociales no son 100% falsas, y mucho menos sus fotos. El chocolate de leche es lo más rico de este mundo. Si eres niño, adolescente o joven, seguro te pasas todo el día en el teléfono. Así como yo. Y lo más común es estar en el teléfono hasta altas horas de la noche con la luz apagada. Pero eso es lo peor que puedes hacer. Así que apaga tu celular, dile a todos tus amigos buenas noches y ve a dormir tranquilo. Esto es algo que aún me cuesta hacer, pero ahí vamos. Y bueno, el número 23 es siempre estar agradecido por todo lo que tienes. Así que muchas gracias por haberse quedado hasta el número 23 de este video y espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse en el botón rojo de abajo, darle like al video y seguirme en todas mis redes sociales que estoy activa 24-7. Así que sin más, yo me voy a preparar todo para mi cumpleaños. Nos vemos en un próximo video. Chao, chicos.